Hoy contamos en nuestro espacio de personas influyentes con Sima satt emprendedora apasionada, coach ejecutiva y empresarial, oradora motivacional y fundadora de la Academia de Coaching Mindfulness Infinity Love. Bueno, es un placer para mí tenerte aquí Sima, bienvenida a este espacio. Me encanta tenerte con nosotros después de tanto tiempo sin, sin poder vernos presencialmente, ¿no? hace muchos años que no nos vemos. Pero te veo guapísima, estupenda y además con una noticia muy bonita que me acabas de dar. Bienvenida Sima. Muchísimas gracias querida Pilar, muchas gracias por tu tiempo y por invitarme a tu canal y es un placer compartir estos momentos contigo y con tu audiencia. Gracias. Gracias a ti. Vamos a ver, para poner un poquito, para que te conozcan un poquito más la audiencia ¿no? española, porque hablábamos de que tú, claro, te manejas en inglés, con gente eh, inglesa y demás, ¿no? Y, y aquí en España, pues te conocen menos. Eh, me gustaría que nos hablases un poquito de ti. Sé que naces en Irán, durante la guerra entre Irán e Irak, ¿no? Eh, algo muy duro, has debido pasar una experiencia muy dura. Cuéntanos cómo fueron esos recuerdos de tu infancia. Bueno, eh, yo he pasado los primeros seis años de mi, de mi vida en, en la guerra, pero son como el, el tiempo infantil. Me quedan pocos recuerdos. vale pero eh, lo que era muy importante, lo más que ha marcado, era um, por las noches, cuando la guerra ha llegado a la cuando yo tenía 3 4 años, eh, salía la alarma y nosotros teníamos que bajar um, un, unas 80 escaleras a escondernos en un, en un sitio debajo de la Tierra, que todo el mundo bajaba a esos sitios para, para poder salvarnos. Entonces este, estos momentos fueron unas ex, experiencias muy importantes que recuerdo muy bien. Una de esas noches cuando mi mamá, mi padre estaba de viaje en un viaje de negocio y mi mamá tenía a mí, que tenía tres años, mi hermana un año y medio y luego dos hermanos que tenían eh, ocho y nueve años, a, a bajar a las cuatro por la mañana después de la alarma, bajar todas esas escaleras para escondernos. Y dentro del público, todos están bajando todo esto, ella ha soltado mi mano, o yo he soltado su mano, y ella mmm, estaba muy preocupada, buscando a mí, y me está explicando lo que ha pasado. Y saliendo ella con mucha prisa a las escaleras, ya ha visto a mí que estoy en el centro del jardín, mirando hacia el cielo, con mis manos así, y diciendo, <risa> diciendo exacto, el presidente de Irak, diciendo Saddam, si eres un hombre y si quieres eh, hablar, vente aquí a hablar conmigo, en vez que matar a mi familia y a mis amigos. <risa> y ella dice, como siempre eh, bromean sobre este que ha pasado cuando yo tenía tres, tres años solo. Me estaba diciendo, con tres años no tenías miedo de nada. Entonces lo que fue más importante para mí de la guerra y de conflicto siempre la búsqueda de paz, encontrarme, cómo puedo hablar con, con las personas que crean la guerra para poder crear paz en el mundo. Entonces, eso fue un motivo para encontrar mi, mi misión donde lo que estoy haciendo hoy. La verdad es que es escalofriante lo que cuentas y qué valiente con tres años salir a la calle en esas circunstancias y, y decir eso. A veces es increíble cómo somos los niños, cómo son los niños, ¿no? <risa> cuentas. Cuentas. La, <verdad. risa> <Siempre risa> no la familia de esta experiencia que ha pasado. Claro, es que es que es buenísima, es buenísima. <risa> cuentas en tu historia personal eh, Sima que durante años estuviste buscando soluciones para el sufrimiento, claro, tú has, aparte de esa anécdota que cuentas, que es simpática, ahora supongo que habrás vivido mucho sufrimiento, pues eso, con tu familia, con, con tus vecinos, con la gente de tu país, ¿no? Eh, has buscado muchas soluciones al sufrimiento, como decía, pero ¿con qué te encontraste precisamente? Um, bueno, lo que... Si sí quiero responder esto en, un, en una respuesta muy corta, para no, no profundizar mucho, porque esto es toda mi vida, eh, es el amor, amor incondicional. Trabajar desde el amor y vivir y vibrar este amor. Yo tenía una, un viaje espontáneo a Cunia en Turquía, donde está Rumi, el profeta de amor incondicional persa el eh, poeta, poeta persa del tercer siglo, y un frase de él eh, ha iluminado mi, mi vida, ha cambiado totalmente mi conciencia sobre cómo vivir y cómo, cómo ser. Él dice, eh, cuando ah, ayer, ayer fue inteligente y quería cambiar el mundo, hoy soy... Uh, sabio y quiero, eh, y quiero cambiarme a mí mismo. Entonces, ya he aprendido que no hace falta cambiar el mundo, sino tengo que cambiarme a mí mismo para poder cambiar el mundo. Luego, eh, en, el, en el año 2007, en un seminario de Greg Braden, un científico en Milano, he eh, eh, encontrado el poder eh, de inteligencia de corazón que exactamente habla de amor y vibrar este amor, esta inteligencia que tenemos todo en nuestro corazón, que normalmente no lo conocemos porque pensamos que inteligencia viene del cerebro. Entonces, y vibrar esta inteligencia que tenemos en nuestro corazón, vibrar desde el amor eh, para crear un mundo con paz que de hecho hay muchos estudios científicos, de esto vamos a hablar más adelante, si quieres, de, de lo que, cómo era el formulario de paz Estupendo. Sí, pero antes cuéntanos qué te lleva a formarte pues, en psicología, en filosofía, en teología, en física cuántica. Vale, <risa> eso también es una respuesta muy larga, pero en resumen. Eh, cuando yo nací en Irán es después de la revolución, la revolución, la revolución islámica. Entonces la educación que recibimos en la escuela es, eh, bueno, eh, educación islámica muy estricta. y siempre ha sido como un conflicto dentro de mi corazón por lo que estoy mirando en la calle y por lo que vivo, por lo que, que no creo que Dios es alguien que, que, nos, que, que, que nos dice en el, en el Islam. ¿vale? El Dios que me ha creado, que desde este amor incondicional no es el mismo Dios que me va a enviar al infierno y me va a quemar con tanto fuego y las cosas que me han dicho desde, desde infantil. Entonces esto me ha traído a est estudiar eh, 15 años teología, filosofía, eh, ciencia cuántica y eh, psicología para entender solo como mi, mi propia curiosidad, ¿no? para entender quién soy. Y llevas además 15 años haciendo consultoría, tutoría individual y empresarial a nivel, decíamos al principio, internacional, ¿no? ¿Con quién trabajas, Sima? Dale. Sí, yo empecé mi carrera en, en Alemania, cuando terminé mi estudio en Alemania, uh, con 19 años. He trabajado con una empresa como su directora de exportación e importación internacional. Y eh, debería que viajar 180 días al año para expandir el negocio. Y cuando tenía 23 años he venido a España y me encantó vivir aquí. Cuando no conocía a nadie, he venido a Marbella y hacía sol en, en un... Me acuerdo muy bien, era al final de octubre y yo me encuentro con este tiempo. Y la mentalidad española muy, muy viva, gente muy alegre. Y me encanta vivir aquí. Cuando he venido a vivir aquí, he montado mi propia empresa en consultoría eh, de empresas internacionales y he trabajado con cámaras de comercio, con embajadas eh, dentro de los países y también con eh, empresas gubernamentales y privadas. Y en, en tu biografía... Cuentas cómo uno de tus socios desarrolló un cáncer, ¿no? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó después? Vale. Salvador eh, fue más que un socio. Él fue como mi, mi padre español. Cuando yo llegué aquí, poco tiempo después, en una reunión nos hemos conocido y él me ayudó mucho a expandir mi negocio en España, a conocer todas estas empresas españoles y tener su representación y trabajar con ellos. Después de tantos años, trabajar juntos en 2013, eh, me han dado las noticias que él, desafortunadamente, no va a vivir mucho porque el cáncer ha llegado a una fase terminal. Entonces, su cuerpo estaba... Ya no, no, no podían darle más quimioterapia y nada. Entonces, deberíamos que aceptar, aceptar que él no va a estar. Eso fue para mí muy duro. y no podría aceptar este, y empecé a estudiar sobre eh, tratamientos, eh, los tratamientos alternativos para el cáncer. He leído muchos libros y he visto muchas entrevistas con las personas que han curado su cáncer sin tratamientos eh, occidentales. Y mm, he sacado un, un resumen para él, y que le han dado tres meses, y he dicho a él que sí, si, Tú tienes nada que perder, ¿no? No tienes nada para perder. Entonces, si puedes, por favor, empieza a aplicar esa metodología que lo comparto con vosotros porque puede ser que alguien está sufriendo de cáncer o tienes algo en familia. Lo más importante, todo esto, esas enfermedades vienen del cuerpo emocional. Entonces, las emociones atrapadas que nos trae el cáncer es no poder perdonar. Entonces, es muy importante perdonar. Yo sabía que él tenía un caso en juicio, entonces hemos empezado desde este caso, cerrar este caso, que ya tenía 15 años y perdonar a esta persona eh, y luego también cambiar el ambiente de su cuerpo, que es todo, el ambiente de cada célula en su cuerpo a través de nutrición. Entonces le he dado una dieta alcalina muy restricta y escuchando también meditaciones guiadas. Que meditación ayuda muchísimo. En tres meses ella ha vuelto a trabajar, estaba totalmente bien, muy bien, y en seis meses ya no había cáncer en su cuerpo. Ha recuperado el cáncer y ya después de un año estaba viajando el mundo y estaba perfecto, mucho mejor que el primer día. Entonces, yo, en poco tiempo que tenía, he tenido, porque dentro del trabajo y todo, eh, me dedicaba en manera, en manera voluntaria a ayudar a gente con cáncer enfermedades que no se pueden curar, solo con, con misma guía. Qué bien, pues me alegro muchísimo que, que tu socio, que, que es como tu padre, como bien dices, se haya recuperado y, y estéis estés, estés juntos. ¿no? Sí que es verdad que hay casos eh, que se curan y otros que no. Esa, esa es la realidad, porque las enfermedades pues tienen desde mi punto de vista eh, una parte emocional, otra física, otra química, etcétera, etcétera, con lo cual es bastante complejo. Pero me alegro que el tuyo pues se haya solucionado. ¿no? En el año 2016, tu madre eh, entra en coma, ¿verdad? Y dos años más tarde, en el 2019, fallece, igual que la mía, en el 2019. Ah, Desgraciadamente. Yo también, yo también. ¿En qué mes falleció tu madre? en, en el final de octubre ah la mía en enero. en enero bueno sí cómo viviste tú la enfermedad de tu madre uh, bueno para mí mi madre era más que un madre eh, somos como muy buenos amigos y mi alma gemela entonces yo me encontraba siempre hablando de ella aunque nunca tenía Miedo de nada. Yo vivía desde que tenía 17 años en otros países, he vivido en seis países en tres continentes y nunca he tenido miedo de nada. Pero siempre sabía que mi gran miedo es si un día no puedo hablar con mi madre. ¿no? Esto era siempre dentro de mi corazón como mi gran miedo. Y mi madre era una persona deportista y eh, de 45 años, estaba subiendo las montañas muy altas. Y nunca hemos podido querer a no tenerla en nuestra vida, porque era muy joven, tenía 63 años. Um, un día, yo estoy hablando con ella y estoy esperando que ella viene aquí, um, viene para España en Navidad. Um, y el día siguiente me dicen que ella está en coma. Fue un gran shock para mí porque no podría querer, porque era totalmente sana, una persona muy positiva, muy alegre, um, no podría querer. Pero aparentemente había un tumor en su cerebro y mi familia deciden um, hacer un biopsia y ella en la biopsia entra en coma. Entonces, desde aquí ha cambiado mi, mi mundo totalmente, porque todo lo que he aprendido hasta ahora como una misión, ya en mi espalda tengo que compartir. Con, tengo que hacer algo y tengo que compartir con porque veo que ya está tocando más estas, este tipo de enfermedades a la gente más cercana mías, ¿no? Entonces, eh, yo fui a tierra eh, y fue muy duro este choque, confrontarme con este choque. Eh, como he aprendido energiterapia a través de ciencia cuántica y esto, pues he ayudado a mi mamá que sale de coma y he quedado con ella dos meses recuperando y he pedido a mi familia que por favor no empiecen con radioterapia porque afecta mucho a las células eh, del de cerebro. Pero ellos no me han aceptado, entonces yo en este momento ya he tenido, he tenido experiencia con 35 personas de cáncer que han recuperado. Y he compartido con mi familia, pero como no, no me entendían nada. Entonces ellos dicen que no, eh, ella está en mejor hospital con el mejor cirujano, con el mejor equipo médico y tú quién eres. Entonces, para mí fue muy como frustración, una frustración muy grande. Y en mi, en mi viaje de vuelta, después de esos dos meses, he eh, eh, escrito 62 páginas de un plan de negocio de un proyecto eh, que se llama Infinite Love, que de esto vamos a hablar, es el proyecto donde estoy trabajando ahí, que para curar y bueno, para enseñar en principio y también curar las personas con ese tipo de enfermedades. Supongo, Shima, que, que ahí desgraciadamente entendiste que tu familia, que proviene de tu misma cultura, de tu mismo origen y de tu misma educación, no te entendía, que eso nos pasa a muchos, ¿no? Absolutamente. Sí, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo entendiste que la comunicación es tan complicada y casi, casi un milagro? Eh, exactamente en este momento eh, cuando veo que no puedo hablar con ellos es como no me entienden he entendido que hay algo hay algo raro y hay algo malo en el mundo porque si mis propios mis propios hermanos que vienen de misma cultura como tú has bien dicho no me entienden entonces hay algún problema no eh, eh, y he decidido eh, compartir este mensaje por lo menos en mi comunidad, no, por compartir este mensaje, todo lo que he aprendido hasta hoy, que era solo para mí, que yo la estaba estudiando sin tener el motivo de compartir, pues empezar a compartirlo, porque si no he podido ayudar a mi propia madre, igual puedo ayudar a, a otras madres. Y cuando he llegado a, a España, de vuelta de este, de este viaje, he empezado justo después de una semana de dar seminarios y charlas gratuitas sobre el tema de efectos emocionales bueno, pues el cuerpo emocional y los efectos que tienen nuestros pensamientos y las emociones a nuestra salud y cómo manejarlo y de eso ha empezado el proyecto ¿Qué es lo que pretendes en tu vida profesional o cuál, es, cuál crees que es tu misión en la vida? Uh, mi gran misión es eh, compartir el mensaje de amor incondicional Aprender y beber desde este amor, sabiendo que todos, eh, ¿quién somos en principio? ¿no? Esta pregunta es muy importante. ¿Quién soy yo en mi esencia? ¿Soy solamente el cuerpo físico o sino que tengo un cuerpo energético? ¿Y cómo funciona ese cuerpo energético? Entonces, a través de este entendimiento que este cuerpo energético tiene una vibración, pues voy a entender cómo funciona esta vibración y las leyes de energía y la vibración. El amor tiene una vibración muy alta, lo más alta que existe, entonces, y el miedo la vibración más baja. Ahora, todo lo que existe, inseguridad, miedo, rabia, estrés, todo esto es una vibración muy baja, entonces tenemos que cambiar esta vibración a una vibración mucho más elevada para poder vivir en paz que si yo vivo en paz conmigo mismo, vivo en paz con el mundo alrededor de mí. Eh, esto es el, mi misión, pues compartir este mensaje con el mundo. Y lo estoy haciendo a través de coaching, a través de seminarios, a través de los cursos, todo lo que estoy llevando ahora mismo. Y además te encuentras escribiendo un libro, ¿verdad? ¿Cómo lo has titulado y de qué trata ese libro? sí Gracias a la pandemia, en marzo, cuando han cerrado nuestras oficinas y todo, eh, empecé a escribir por fin este mensaje que llevo muchos años dentro de mí en un libro que se llama Infinite Love, Your Infinite Realm of Possibilities. Está, estoy escribiendo en inglés eh, y eh, significa el amor infinito, que es como el campo infinito de tu posibilidad que tú puedes hacer tener muchas posibilidades estoy compartiendo en este libro mi eh, historia personal qué que he aprendido en diferentes eh, etapas de mi vida eh, y la conexión dentro de ciencia con espiritualidad porque yo em, en principio le he separado no como vivimos en un mundo que estamos muy fijada de lo que tenemos que tener razón para todo eh, y miramos a todo como desde el cerebro, desde, desde el parte lógico de nuestro cerebro, entonces per, eh, ol, olvidamos la parte espiritualidad. Espiritual. Entonces en este libro yo estoy combinando eh, todo lo que yo he aprendido en la ciencia y también todo lo que he aprendido en la espiritualidad. espiritualidad. Y cómo practicarlo en, en nuestra vida diaria para tener una vida equilibrada y para tener una vida emocional, mental y física equilibrada y bien. Bueno, al principio hablábamos de que eres la fundadora de Infinity Love, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de tu centro, de ese centro que creaste hace años? Vale, el eh, Infinite Love es un proyecto de ter que tiene tres fases. ¿vale? El primer fase es lo que ahora existe: la fase de academia de mindfulness y coaching. En esta academia estamos dando cursos de coaching eh, para empresas, emprendedores la, eh, y las personas que quieren eh, desarrollar habilidades para mejorar su vida personal y profesional. Entonces, esta es parte de la academia. Otra parte de la academia es enseñanza de terapias naturales. Yo tengo un equipo de terapeutas naturales que ellos enseñan esta parte también a las personas que quieran aprender y formarle en parte de um, natura terapia. Luego, el, eh, la segunda parte es eh, eh, un centro donde todavía no hemos abierto por el tema de pandemia, <risa> eso eh, con los estudios del proyecto Parcela y todo esto, pero lo hemos parado por momento. Y es un centro donde aplicamos terapias naturales combinadas con terapia in, eh, convencional para poder atender a los pacientes, especialmente pacientes que no tienen otra solución, ¿vale? Y el tercer parte es un centro de actividades diarias que aplicamos mindfulness como una herramienta muy importante para tener una vida sana, un cuerpo sano y armonioso. Y también heartfulness, es algo que yo hablo en mi libro de este, de este tema, es vivir desde el corazón. Y bueno, esto será el tercer parte y que... Por momento estamos dando clases y cada uno de mi equipo trabaja en su propio centro ahora mismo y una vez que ya está abierto el centro, podemos estar juntos bajo el mismo techo. Hablábamos al principio del sufrimiento, de ese sufrimiento pues, que de alguna manera has vivido de pequeñita en tu país y, y que eso te ha llevado a ser más sensible. Eh, a la hora de, de, de querer ayudar a las personas, ¿no? para que tengan más paz, más tranquilidad y más amor. ¿no? Y nos contabas que nos querías hacer una pequeña práctica sobre, sobre este tema para ayudar a las personas, uh -huh, cuando gracias. quieras. Muchas gracias. Sí, es una herramienta muy fácil y muy útil, eh, que eh, es muy fácil de aprender y aplicarlo que me gustaría compartir con vosotros. Antes de esto, explicar un poquito qué es exactamente el corazón, para que entendamos por qué esta herramienta es muy poderosa. Nuestro corazón no es solamente una bomba para, eh, para el sangre, no esto es solamente eh, lo que ve el ojo, pero eh, los estudios científicos de, del Instituto Heart Mass, es un instituto científico en Estados Unidos que lleva 40 años estudiando el corazón y el poder del corazón, nos han dicho que el corazón es mucho más que solamente, un, eh, solamente una bomba. Es nuestro primer cerebro. En, en, en evolución del bebé, cuando está dentro de la barriga de la mamá, primer órgano que se forma es el corazón, entonces el corazón es el primer órgano que está mandando esa información al, al cerebro para que el cerebro va funcionando. También podemos ver cuando una persona entra en coma y tiene un choque o tiene un que se, se muere su cerebro, eh, el corazón sigue vibrando y puede estar vivo muchos años después. Entonces, han, han encontrado que el corazón actúa y decide totalmente independiente, independiente del cerebro. Eh, y tiene un campo electromagnético alrededor de este corazón. Pues cada uno de nosotros tenemos un campo electromagnético magnético alrededor de nosotros que podemos medirlo hoy como dos metros eh, como a tu derecha, dos metros a tu izquierda, dos metros enfrente, dos, dos metros detrás, dos metros arriba y dos metros abajo. Entonces es como este círculo de energía que está alrededor de ti que viene de, tu vibra de la vibración de tu corazón. Y este campo eh, electromagnético está eh, reflejando tus pensamiento, pensamientos y las emociones al campo electromagnético alrededor de ti. Está intercambiando esta información con el campo electromagnético de nuestro planeta y con otras personas. Por eso es mucha, um, muchas veces tú entras a casa, por ejemplo, y encuentras a tu pareja, otra persona que vive contigo o un amigo y sin intercambiar ninguna palabra, te das cuenta que esa persona está muy tensa o puede tener eh, eh, estrés o está triste, eh, porque cuando estás compartiendo este campo en el, en el electromagnético de tu corazón con la con la suya, eh, esta información eh, estás recibiendo esta información, ¿vale? Entonces la vibración, las emociones que tú tú vibras, las emociones que tú vives están afectando al entorno alrededor tuyo y al mundo. Es muy importante tomar responsabilidad para cómo te sientes, ¿no? especialmente en este momento que estamos en la pandemia y hay mucho miedo, mucha inquietud, mucha inseguridad. Eh, pues encontrar este momento de paz y crear una coherencia. Coherencia es la comunicación que existe dentro de tu cerebro y tu corazón. Pues crear una coherencia dentro de, este dos, de, este, eh, dentro de esta eh, comunicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos coherencia en nuestro corazón? Eh, os voy a compartir un método muy fácil. Eh, y además que es un método científico publicado por el Instituto HeartMath eh, que, que ayuda a crear coherencia en menos de do, dos minutos, ¿vale? Eh, lo vamos a practicar juntos. Eh, yo En principio ex, eh, explico que son dos, eh, dos fases. Eh, en principio debes que bajar la respiración y el, el ritmo de la respiración. Empezar a respirar profundamente y lentamente y luego traer la atención a tu corazón puedes hacerlo con por ejemplo poner tu mano en tu corazón en el centro de tu pecho y empezar a respirar en, en esta parte de tu cuerpo en tu corazón eh, después de un minuto respirar dentro de tu eh, corazón empiezas a crear una emoción elevada como por ejemplo felicidad gratitud compasión eh, una ele emoción elevada en tu corazón y permite que esta emoción vibra en todas las células de tu cuerpo ¿vale? así solamente en menos de dos minutos has podido crear coherencia en tu corazón y cuando creas coherencia en tu corazón pues ya estás poniendo tu cuerpo en el, eh, en el, en el modo de como decimos auto healing ¿no? auto curar para que pueda eh, curarse y puede equilibrarse. Además, cuando tú estás vibrando en esa vibración, pues el, estás afectando al mundo alrededor de ti y los estudios científicos han dicho que, o sea, de hecho han, han hecho 600 estudios científicos en 30 diferentes países, publicados sobre el efecto de la meditación en el paz en el paz global, que ha bajado el ritmo de la muerte 70% durante la guerra. Entonces, es importante ahora mismo eh, dedicar un tiempo para que esta coherencia en tu corazón y meditar. Meditar eh, por paz, ¿vale? Pues, si te parece, vamos a practicar este método juntos ¿Vale? Muy bien. Vale. Os invito a cerrar los ojos. Y empezar a respirar profundamente y lentamente. Inhale por la nariz y exhale por la boca. Trae tu atención en tu corazón, puedes poner las manos en tu corazón y tocar con tus dedos la zona de tu corazón. Y empieza a respirar lentamente en tu corazón. Inhale profundamente y exhale lentamente. Ahora, trae un momento de felicidad en tu mente, una memoria donde has estado muy feliz y muy contenta. Continúas a respirar profundamente y lentamente y permite que esta vibración de felicidad y de agradecimiento expande desde tu corazón a todas las células en tu cuerpo. Visualiza cómo esta vibración de la felicidad y agradecimiento expande en el espacio alrededor de tu cuerpo. puedes expandir esta vibración y enviarlo a tus seres queridos. Y permítete que esta vibración expande y llega a todos los seres vivos todos los seres humanos todos los animales los árboles, las plantas los mares, las montañas expanden toda nuestra planeta Visualiza un mundo muy feliz vibrando en agradecimiento y amor. Respira profundamente. Y exhala lentamente. Y poco a poco puedes abrir tus ojos. Bueno, muchísimas gracias. Yo me hubiese quedado ya en silencio, en esa paz, en esa tranquilidad. En ese agradecimiento del que hablabas, ¿no? cuando, cuando cierras los ojos y haces una meditación como esta, ¿no? Pues te lleva a, un, a ese lugar que todos tenemos y al que podemos volver cada vez que queramos, ¿no? Que es ese lugar de paz y de tranquilidad. Así que muchísimas gracias y espero y estoy segura que, que les va a servir a muchísima gente cuando te escuche. Muchísimas gracias y eh, esto era un um, solamente eh, muy corto una meditación muy corta y eh, cada uno puede quedarse en esta meditación solamente yo he compartido la técnica y una, un ejemplo muy corto pero um, el tiempo que el, el, el tiempo que necesita no el que el tiempo que necesita para generar este paz para expandir esta vibración y bueno, estás, estás haciendo muy bien para tu cuerpo si lo haces y también para el mundo. Estás curando tu cuerpo eh, y también estás ayudando al mundo a vivir en un mundo mucho mejor. Estoy completamente segura. Que así sea. ¿Dónde, dónde, puede encontrarte la, dónde pueden encontrarte las personas que te están escuchando, Shima? Vale, en la página de web www.infinitelove.es es la donde compartimos toda la información de nuestros cursos y clases y coaching y también en en el youtube yo tengo más de 100 vídeos de, de los seres um, espirituales y cien, cien, cien, cien, um, científicos que me han ayudado en mi procedimiento personal el crecimiento personal y espiritual eh, que se llama Infinite Love Coaching Academy. Solamente si pones en YouTube Infinite Love Coaching Academy vas a encontrar en mi, mi canal de YouTube y también ahí tengo meditaciones guiadas y que puedes escuchar y disfrutar. Eh, en Instagram eh, me puedes buscar por um, arroba Infinite Love Coaching y, o, o mi, mi Instagram personal es arroba Shima Shadro. Eh, de todas maneras lo vamos a escribir para que puedan... Eh, Buscar lo más fácil Muy bien, pues ha sido un placer estar contigo esta tarde, muchísimas gracias Sima, te deseo lo mejor para ti y para tu pronta familia que, que, te, que todo vaya bien que estés bien, que disfrutes muchísimo eh, mientras nos vemos personalmente y desde aquí te mando un abrazo muy grande Muchísimas gracias Pilar y un abrazo grande para ti y para, para toda la audiencia y que todo vaya muy bien. Muchas gracias.